¿Qué? Y te caes muriendo, weón. ¿Cómo no eres? Un bueno, estorbo, güey. Eso era estorbo. Como todo el universo, eres un estorbo. Me he visto con la penosa obligación moral, ética y de valores que hoy en día han decaído al grado de casi desaparecer. Y es por ello que para mantener el equilibrio de la balanza para contrarrestar estos antivalores, esta antimoralidad y en general lo que como humanos llamamos lo malo, y de malo somos todos, pero lo que este youtuber hizo es solo comparable al caso de un clásico psicópata o una persona con graves problemas mentales ultra negativas, este video lo hago para denunciar al público lo que un youtuber famoso, el dicho el dichoso peluchín Entertainment ha hecho, y que hoy seguramente ya muchísimas personas conocen, pues están enteradas de sus actos, porque los chismes, rumores y los hechos como este, circulan más rápido que el ramo de un perro moviéndose. Y lo hago dando mi rostro, cosa que no es novedad. Puesto que yo desde hace muchos años ya mostraba mi rostro en streams o en videos, eh, de otros canales incluso que he tenido, como es el caso de mi canal de Tecnocracia México, donde toco temas verdaderamente importantes y de manera formal e imparcial. Este niño rata, mejor dicho, esta mierda, esta basura, asesinó cruelmente no solo a uno, sino a varios felinos domésticos, es decir, gatos, los mató golpes. Y por si esto fuera poco, se videogravó con la ayuda de otra persona que parece ser amiga o familiar de él, qué sé yo. Dejando en claro el dicho cristiano que dice, por sus actos los conocerás, nótese que yo no promuevo el cristianismo como tal, incluso lo he criticado duramente, como a cualquier otra religión, pero sí que me gustan algunas enseñanzas cristianas, como cualquier otra filosofía, por así llamarles a... Diversas creencias religiosas a lo largo del tiempo. El individuo es un clásico ser que se oculta, que oculta su verdadero rostro siniestro, su verdadero lado macabro, más oscuro ante el público, un cobarde, sombrío, y repito, todos tenemos ese lado negativo, ¿no? Al fin de cuentas, como es el yin y el yang, pero es deber de cada uno el controlarlo. Este sería un clásico caso de un niñato, para colmo, un niñato, asesino torturador de animales si no fuera porque es un youtuber famoso, y digo famoso porque ya son más de 10.000 suscriptores y casi un millón de visualizaciones por video en, de su canal, con un estimado de entre 124 dólares como mínimo hasta 2 mil dólares mensuales de ganancia, algo que ya he dicho en otras ocasiones que, a la, que la gente sube al poder a la mierda, ¿no? Esto no solamente es cuestión de YouTube, esto es general, ¿no? Lo vemos con los políticos, por eso solamente lo comparo con políticos y famosos que al rato son unos psicópatas o hacen... se sale a la luz la porquería que son. Es que esto es de siempre, ¿no? Esto es de siempre. El mal siempre impera. Es claro que ese tipejo lo que buscaba, como muchos, era hacerse famoso. Todavía más. Porque ¿para qué demonios te videograbas matando un gato que has dicho que supuestamente lo habías adoptado? Y no digo solamente un gato, digo varios, ¿no? Que tenía. Es que este tipo, este, este, este niñato sencillamente es un psicópata y punto, ¿no? Es un demente, un verdadero demente de manera negativa, ¿no? De manera negativa, porque al fin de cuentas la locura también se manifiesta en diversas formas, ¿no? El amor es la locura y este tipo tiene otro tipo de de forma de expresar su locura que es de manera negativa. Felicidades, lo conseguiste, hijo de toda tu puta madre, asquerosa madre. Y de hecho no debería de meter a tu madre, en serio, porque con todo respeto a tu jefa, porque no sabemos si en verdad ella tenga la culpa de que tú seas un maldito, no sé, mandril salvaje, no lo sé. Solamente se me viene a la mente un mandril devorando una cría de un, no sé, un antílope, qué sé yo. No sé si lo han visto. Solamente la naturaleza. Este tipo conserva su salvajismo. No sé, de la peor forma no De la manera más eh, Negativa Qué sé yo, no sé O quién sabe A lo mejor tus parientes Son los dichosos reptilianos oscuros De los que tanto hablan algunos Teóricos de la conspiración y esoteristas Qué sé yo En mi opinión su maldad solo es comparable ¿eh? Como he dicho con los propios criminales o asesinos Que están en manicomios o hospitales psiquiátricos O en o de máxima seguridad, ¿no? A los propios psicópatas como Charles Manson. O políticos grotescos que usan su poder para hacer lo que quieran, como George Bush, ¿no? Asesinando de diestras y siniestras portales más que ellos, ¿no? Y de ellos hay muchos, lamentablemente. Ese que, como he dicho siempre, la frase que en esa película de Batman, el caballero de la noche, decía. O mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Debo decir que esta frase no siempre se cumple, pero en ocasiones sí. Y este imbécil, si sigue creciendo, así terminará, siendo un árbol más que retorcido, completamente bizarro, y que tarde o temprano podría terminar siendo un asesino serial solo por placer. En cualquier caso, es lamentable que hoy en día siga subiendo y saltando la fama, Personas que son terriblemente basura y que contaminan la mente de otros, de las nuevas generaciones. Este tipo es un niñato, contaminadísimo. No se les puede catalogar de otra forma. Y en este caso, este individuo es más, más bajo que la basura, como he dicho. No niego que existan personas de mucho valor que están en la fama, en esa pirámide, pero son muy pocas. ¿no? Son muy pocas. Y al final muchas se corrompen también. Como dice el dicho, el poder corrompe Pero es más fácil Que una serpiente mate a un león Por su veneno, que un cisne por su belleza Esa es mi frase Esa es una frase que acabo de inventar Pero más o menos queda Intentando Comparar lo que pasa Ciertamente en mi canal De Peterson Arden Games Decimos cuánta tontería, vulgaridad Y comentarios ¿no? Y casi, casi Y lo repito, casi de manera troll, porque no llegamos realmente a ser troles, los verdaderos troles los están bloqueados, de hecho incluso hay a veces en los que hago un masivo bloqueo, desbloqueo a todos para que puedan, no sé, quizás arrepentirse de sus pendejadas o continuar, no por ejemplo, porque hay personas que a lo mejor, jóvenes o qué sé yo, que de repente empiezan con sus trolismos y luego pues ya se arrepienten y dicen, eso es algo normal. En realidad lo que intento fomentar en mi canal es la libertad, la libertad de expresión, aunque ciertamente a veces se me sale de las manos, pero siempre intento controlarla, ¿no? cosa que este, este individuo no, no logró ni siquiera... Eh, digo, es que qué diablos hace videograbándose con una con una no sé, parecía su amiga, su familia, qué sé yo quién era, ¿no? En uno de sus videos, y de hecho no los vi bien porque es insoportable, ¿no? Es insoportable el, el ver el, el, el maltrato de estos pobres animales en manos de un maldito infeliz, ¿no? Y digo, infeliz con toda la, la, la pauta, porque eso no es, no es verdadera felicidad, eso simplemente es un placer muy negativo, repito. Y dejando a un lado todo eso, aquí, en este canal de personal Games, no estamos a favor del racismo, la homofobia, cualquier forma de discriminación o incitación al odio, no. Tampoco este video es para incitar al odio hacia esta persona, hacia este niñato estúpido, por mucho que sus actos nos provoquen rabia, ¿no? Lo que deberíamos hacer aquí es, y antes de continuar, debo decir que esto simplemente es una opinión en general que estoy dando, además, lo que debemos hacer es simplemente actuar bajo la ley, de manera fría, ¿no? La ley, la ley debe ser el propio, debe ser el, el castigo, ¿no? Según este, que demande, ¿no? Si es una multa, pues que se tome una multa. Punto. Si tiene que estar en la cárcel algunos días o hacer el servicio monetario, que lo, que lo haga, ¿no? Que se cumpla. Porque es una persona, en primer lugar, es una persona pública. Y al ser una persona pública, y al hacer esto público, estás eres como un no te das cuenta no se dan cuenta ese es el problema de los YouTubers de muchos YouTubers y streamers hoy en día se están volviendo líderes y en ustedes y en ustedes y en mí también porque me estoy volviendo un líder al, al ser una persona pública recae recaen muchísimos muchísimas personas la mente de muchas personas y si no saben guiarlas es como guiar ciegos al abismo y esto es importantísimo Que solamente algunos Sobre todo en las partes de teóricos de la conspiración Son unos los, son Algunos que otro no todos Porque hay muchísimo fraude ¿no? Y esto lo saben no Esto es un medio de poder Y no, no se dan cuenta Muchos, parece que lo único que quieren es Sacar sus frustraciones Que sí es un medio Youtube y todas las redes sociales Es un medio De también sacar como decía un compañero ingeniero mío, es una válvula de escape a tus frustraciones a tus enojos a tus sentimientos no pero también hay que saber cómo guiarlos, porque al final vean esto ¿qué, está, qué, qué intentabas hacer peluchín entertainment? ¿hacer que otros niñatos se regocijen con tu placer de asesinar de manera cruel, torturando a unos pobres gatos, incluso gatitos que... O sea, de eso ya hay muchísimos videos y basura, mierda, mierda es lo que sobra, cabrón. Y tú nada más eres otra gran mierda, otra gran mierda, pululando. Y esto lo vivo repitiendo en este canal, porque este canal lo utilizo como una válvula de escape, efectivamente. Pero en esta ocasión también quiero, y, y, y en retiradas ocasiones intento también guiar, ¿no? intento guiar a pesar de todo este de este lado oscuro. ¿no? no me gusta utilizar la palabra luz porque me recuerda a Lucifer y Lucifer me recuerda al diablo que se disfraza de luz, no, porque toda esa madre, todo ese folklore, no, toda esa mitología que sí, hay algunos hechos, hay algunas cosas reales y otras, muchas son pura ficción, pura cosa de la mente. Pero sí, tampoco es que yo sea un... Cristiano, católico, no, creyente en el Dios judío, no, para no, para para, para nada, no, al, al contrario, yo soy muy, muy, muy crítico de eso, pero simplemente, como he dicho, todo esto es profundo, porque son actos profundos que llegan, que llegan al alma, ¿no? de muchas personas. Hoy en día eh, digo, hoy estoy, estoy viendo los montones, lo que se ha desatado en las redes sociales por este, por ese video, pero es porque tú peluche Tú ya, eras, ya eres una persona famosa. Imagínate que, no sé, a, a Donald Trump se les haría y empezar a matar gente. Que no le falta, ¿eh? empezar a matar a los, a los inmigrantes. No le falta. ¿Qué está, qué está incitando el tipo? ¿No? Pero, bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Son muchas cuestiones, son muchas cuestiones que se pueden hablar, pero esto tiene, que, tiene profundidad. Y esto ya ni siquiera lo estoy leyendo, ¿no? De lo que había hecho, del escrito que yo había hecho. Que a mí me gusta hacer escrito, me gusta, me gusta escribir, cabrón. Me gusta leer. Esto es lo que deberían de hacer, ¿no? Leer, escribir, tener creatividad. No ser una mierda como tú, peluchín de mierda. Porque para ser una mierda cualquiera. Y eso es lo que veo que, que como he dicho, a la, como decía el... Un, un video de, de una... Fast comedy, ¿no? <risa> da mucha risa, pero es verdad, ¿no? Está horrible la animación, está horrible en los dibujos, ¿no? De fast comedy, ¿no? Que, que, que decía, a la gente le gusta la mierda, pues hay que darle mierda. Pues sí, a veces, a veces no, la verdad es que no. Hay que, yo creo que es, hay que ser como el alquimista, hay que transformar la mierda en oro, ¿no? Hay que transformar lo malo en lo bueno, eso es lo que, el verdadero alquimista, lo que sigue. Ese es el verdadero alquimista, no el que. Nada más anda ahí queriendo ser famoso con sus videitos de asesino de gatos. ¿qué es eso? ¡Qué clase de imbécil! Y en las personas recae mucho, en, los, en, los, en las generaciones de hoy en día recae mucho toda esta mierda también. Generaciones de hoy y de también, también de las viejas generaciones, como la mía, también. En, en sí, en general, recaen todos, ¿no? Como dice, ahora sí como decía el, eh, Stan Lee con su famosísimo Spider-Man, el tío Ben mejor dicho, decía ¿qué, decía, ¿qué le decía el tío Ben a Spider-Man? Digo, hoy en día to, muchísimos son, son amantes de, de, de este personaje, ¿no? El hombre araña. ¿Qué le decía el tío Ben? A toda a todo gran poder corresponde una gran responsabilidad, cosa que no la están teniendo. No la están teniendo, ni siquiera los de YouTube Ni siquiera los de YouTube Ni siquiera Adelante YouTube, felicidades Y bueno, continuando con el texto Porque me salí bastante de lo que yo iba a decirles también Y bueno, es muchísimas cosas que puedo decirles ¿no? de todo esto Que bueno, eh, su castigo debería ser lo que marque la ley En mi caso, la ley debe ser el propio o debería ser el, pueblo, el propio pueblo lo que pide el pueblo mal que eh, sin exceder sin exceder al mal que haya cometido porque muchas veces el pueblo se encabrona y, y ya porque robó una manzana lo matan ¿no? eso también eso también no es correcto no es justo no y de injusticias está lleno está plagado el mundo las injusticias es está plagado aunque sea algo que solamente los valores en sí, solamente estén dentro en nuestra, de nuestra mente, porque para un perro, para, un, para el propio gato que lo asesinó a este hijo de su puta madre, no, no, no sabe qué es, ni siquiera existe la palabra justicia o injusticia, simplemente es lo que existe, no en ese, en ese sentido tendríamos que ir más profundo, no analizar, leer, por eso es importante el estudio, por eso es importante que en la escuela no que nada más sigan a, a los youtubers Ay, quiero ser youtuber, quiero ser streamer Quiero ser un famoso como el ninja Quiero ser famoso como, como Peterson <risa> Quiero ser famoso como... No, no es nada más eso Es que hay que... Aquí, bueno, no quieres ir a la puta escuela Bueno, estudia en tu casa Fomentemos A eso le hago un, un, un, un llamado A todos los pinches youtubers Pendejos que hoy en día son famosos y ni siquiera se toman la molestia, ¿no? De, de, no todos, no todos, pero sí hay una gran mayoría que es pura mierda ¿no? y otros que son todavía menos que, la mierda, menos que la mierda, como este Peluchín Entertainment, es menos que la mierda, o sea, este tipo, no sé, no sé qué vaya a actuar. Repito, no, promo, no promovemos, no promuevo la incitación al odio ni que vayan como algunos han dicho ah, es que debe de, de lo que no sé qué puta madre no, yo digo que la ley y punto pero conociendo la ley en, en Latinoamérica seguramente ni siquiera existe protección animal ¿no? Latinoamérica es, es tenemos los países más atrasados del mundo solamente nos ganan los países algunos países de África ¿no? y, de, y algunos países de Asia o sea, los más pobres, ¿no? Algunos. Y no digo todos, porque en Asia ya hay muchísimos países que son más ricos que nosotros, en todo en general, no solamente de economía, ¿no? Casos de Rusia, ¿no? La superpotencia, su madre. En fin, esta es mi opinión y este es el caso de este psicópata asesino de gatos. Y ya no podemos tratarlo como un niñato, no lo podemos tratar como un niño, ya es un adolescente, tiene como 15, 16 años, es chileno. ¿no? Y creo que ya está en más que edad suficiente para diferenciar lo bueno de lo malo, o sea, y aunque a veces sea un confuso, lo bueno de lo malo, superficialmente, o sea, esto claramente cualquiera, hasta un, hasta un niño de 6 años te puede decir, no, esto es malo. Así de simple. En fin. Aquí, aquí este, aquí los dejo. Chao.